del chile porque somos la radio que más ha crecido en Chile este último año. Radio Azúcar. Estamos cada día más cerca de ti. ¿Están preparados? Aquí arrancamos con un recorrido por nuestras señales. Iquique y Alto Hospicio, 97.3. Calama, 90.3. Ovalle, 100.7. La Ligua, 90.9. San Felipe y los Andes, 90.7. Calera y Quillota, 102.3. Yay, yay. 96.3 Melitilla 97.3 Santiago y la región metropolitana, 94.9 Rancagua 96.7 Litueche, 88.5 Pichilemu, 98.3 Concepción y Talcahuano, 104.5 Osorno, 93.1 Castro, 88.7 Ancud, 101.7 Goyaique, 100 4.7 y Punta Arenas 89.3 Somos Radio Azúcar, la más dulce de todo Chile Seguiremos creciendo para ti Radio Azúcar.cl y Radio Azúcar FM en todas las redes sociales Síguenos, Azúcar, la más dulce de todo Chile